Buenos días, queridos amigos, amigas y familias. Nos llegan diferentes puntos de vista sobre este prácticamente espinoso tema al que claramente como canal de YouTube estamos tomando con pinzas. Apoyemos a nuestras autoridades de gobierno en salud, policiales, económicos y educativos. No nos dejemos guiar por noticias, opiniones y datos falsos. En cuanto al local, estoy a favor de diferentes proyectos del Estado paraguayo tendientes a aliviar las consecuencias negativas de esta pandemia. En los contextos actuales del aislamiento social preventivo por cuarentena, Noticias Vivoic 1 como medio de comunicación digital estará velando y atento en la búsqueda permanente de la verdad sin caer en cruzadas ideológicas innecesarias. Hagamos realidad la enseñanza de San Juan Bosco, eduquemos para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Finalizo este mensaje institucional invocando a Dios Padre Todopoderoso, la maternal protección de la Virgen de los Milagros, de Caracupé, la intercesión de San Roque González de Santa Cruz, para que salgamos de esta crisis generada por el COVID-19. Quédate en casa.